Hola, Hola qué ¿tal? tal, espero este año tengan salud, amor, paz y también mucha mucha alegría Y la verdad espero que este año se les cumpla todas sus metas a todas las personas, a todos los suscriptores, Ajá, a todo que... mundo la verdad Sí, a todo mundo porque la verdad y también queremos agradecer más que nada a todos ustedes muchas gracias por este 2021 que nos lo hicieron muy bonito y muy especial. Sí, la verdad fue un año muy movido para nosotros, pero lo hacemos con gusto Ajá, y, y fue, fue gracias a ustedes también. Exacto, sí, y pues fue, ahora sí les deseamos ¡Feliz, feliz año, año nuevo! nuevo.